Bueno, ese es solo uno o dos de los vendedores. Aquí tenemos los plátanos. Plátanos bastante grandes. ¿A cómo está el precio de los plátanos aquí? A 13 pesos, a 13 pesos. ¿13 pesos la unidad de plátano? La unidad. 100% más, más cómoda, 12 pesos. 100% sale más barato. Sí. Uf. Bueno. 12% pesos, 100%. Muy bien, son buenos plátanos. ¿Esos son criollos o son plátanos eso fija? De los criollos. ¿Cuánto nos los de Sancocho? Sí, de los criollos buenos. Espérate, que me lo diste un a la cámara también. Esto de los criollos buenos. Gracias. ¿Y esto qué? es aquí, qué es esta funda negra? Bon. Ah, estos son los desperdadores. carbón bon para, para los pollos. Carbón para los pollos. ¿Cuánto cuesta una funda de carbón de esa? 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos una funda de carbón criollo. 30 pesos. Bien, seguimos mirando aquí. Esto está lleno de todo, el hospedaje yaque de Santiago, lleno de productos agrícolas, desde el productor al consumidor. Dígame, ¿cómo tiene usted la libra de zanahoria? A 25. 25 pesos, casi igual que en Constanza la libra de zanahoria. Y la libra de papa, 25 pesos, una libra de papa, el mismo precio de allá abajo. Y la lechuga repollada, ¿cómo es? A 30. ¿30 pesos la libra? Sí, señor. 30 pesos la libra. Estamos haciendo un, un, un trabajo periodístico para, para comparar los precios de los pedales yaque y los supermercados. Esos tomates tan hermosos que usted tiene, ¿cómo están aquí? A 20 pesos la libra. ¿eh? ¿20 pesos la libra de tomate? En el supermercado sí, señor. están a coma. Tienen que estar como $30 o $40 por ahí. Mucho más Depende, caro. Claro. ¿Y el ajo cómo todo tiene? A $100 pesos la libra. Sí, está igual que allí abajo. ¿Y la papa para la cebolla cómo? A $60 es $60 pesos. es la blanca esa. es la blanca. Sí, sí. Cebolla blanca. Bueno, hay muchos productos aquí de primerísima calidad en el hospedaje Yaque de Santiago. Bueno, aquí hay una señora que viene a surtirse aquí en el hospedaje. Y este es buen pan. ¿Ah, cómo están los buen pan, estos? 35 y 3%. Ah, ok, cuando baje ahora lo voy a comprar. Primero voy a grabar y después lo voy a comprar. ¿Me dijo oye, ¿fue el buen pan es precio? A 35 yo lo vendo y 3%. Me bueno. voy a comprar 3 para ganarme 5 pesos. Ya. Yeah.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 Remolacha, coco seco, tamarindo. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la venta aquí en estos días? Ella siempre está flor, pero no siempre es algo vende. Veo que tú tienes muy buenos productos, muy, muy, de muy sí. buena calidad. Sí, muy bueno. ¿Y los revendedores vienen aquí también sí. a comprar? También, Bien, sí. Bien, muchas gracias. Okay. Aquí tenemos una canasta con todos los productos. Aquí, ah, seguro. Hola, saludos, señor.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 Pero seguro son a buen precio. Bueno. ¿Y esto cómo se llama esto? Ah, ¿Esto qué? a ah, puerro. ¿Ah, cómo, ¿Cómo es vender puerro? A 100 pesos. ¿El paquete a 100 pesos? 100 pesos un paquete de puerro. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Señores, esto es grandísimo aquí, varias cuadras, varias calles que ocupan los vendedores de aquí. Eh, va, va, varias calles alrededor del hospedaje ya que vendiendo Básicamente la gente vende los mismos productos. Sí, aquí por todo lado. Y aquí hay gente que viene a comprar. Van con sus fundas.